Hola chicos, bienvenidos a Escaping the Prison. En español sería Escapando de Prisión. Vamos allá. Oh, yeah. No, no. No, no. Yeah, yeah, <laughs> of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I gonna lose my job. Un mm -hmm. see okay. mm -hmm. Un pastel. Un, pa un pastel mágico. A ver. Tien tenemos varias cosas para saber: una lima, una vida, un teletransportador, un taladro, una eh, un teléfono y un lanzacohetes, a ver, vamos a ver qué pasa si hacen lanzacohetes ah, uh, way to bad, buddy <ríe> espera para apuntar colega le un frío Con la con lanza cohetes? A ver, el del transportador. Listo. Fuego. ¡Ay! La cagué. Ellos intentan llegar a back can you Llevamos dos fates. El teletransporto no funcionó, a ver. La bebida. Oh, le dio super fuerza. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¿Está en la Matrix o qué pedo? Y la puse de cabeza en un este cubo de basura. Y va a ver lo que pasa. Sales de <tose> cincuenta noche, edificios, <tose> rapping <tose> her beats. Impossibles of strong on and a heart attack Mmm, well, that's good to know Control de Fails 3 La vida no funcionó O so, sea, la lima ser en la lima la ventana Cada juego de, de esta serie De juegos tiene 3 finales Prosted, si, look before you leave Contreras de Fails 4 Vamos a darle otra oportunidad a la lengua. La usaré en la puerta. Se dio cuenta. Piensa rápido. ¡Ay! You got the next You can defend yourself by clicking at the Lord. ¡Toma! Ay. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! to tell you. There's another There's another, there's coming. Toma! coming. Toma. ¡Oh, volar mijo. mijo? ¡Escapando! A ver, ¿Qué qué otras cosas tenemos aquí? ¿Eh, una silla o un el buen cinturón de granadas. <risa> <risa> <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es es una ¿Qué es Uh ¿Qué don't even ¿Qué what to ¿Qué about that ¿Qué ¿Qué la silla. ¿Qué pasa si vamos a la izquierda? Ahí. <ríe> y todo se le tiene encima. Le doy otro por dar a la silla. A la derecha más cosas para usar una cuerda eh, unos sopapos aquí eh, se les llaman destapacañas en otros países les llaman sopapos, pero para caídas y un y un jetpack es el jetpack LOL, qué pedo Un momento cuando llegaste <risa> It takes too many hours of jetpack training before you're able to operate one Contro the phase 9 Al carajo el jetpack, la para paracaídas <risa> Estás en toda la cabeza. I think that was a just a regular backpack. I'll see what happens when you assume la cuerda. Se queman las manos y se cae. <risa> sobrevivió, pero lo atropella un camión. ¿Estás caminando en la cara? This seems awfully familiar. Once faves. Solo me quedan los destapacallos. Ah. Oh. Ahí. No podemos escapar. Así es como logramos escapar de manera sigilosa. Y como, como decía yo, aún nos faltan más finales y los veremos ahora mismo. Ya hicimos la lima, hoy vamos a probar el taladro. esta cosa, no sé cómo se llama esto, A ver. esta cosa que no sé qué carajo sea y la palanca la palanca porle uh, uh, uh, uh, ven aquí que no escaparás ni en mil años La Matrix. Eso llamo Matrix. Ay, no, ese es el general de la cárcel. Prepárate. Tengo que gritar antes de que el general dispare. ¡Lo, No lo! wow ¡Toma! tira la pistola así es como logramos escapar de la manera yacas. y aunque no lo crean aún nos falta un último final volvamos a precisión para ver el último final a ver el celular Just please continue your testimony. Okay. And I was riding alongside my partner, in the armored man. Generally we spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Take that! Is... is that the bag the defendant hid in? Yes, okay. but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding this then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He well, I didn't. What are you saying? I'm saying my partner wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What? Yeah, As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While I was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to yeah, this his body. I left the he no could drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, He convinced his partner to throw the bag in with the others. But but why would he do that? Why? To dispose of the yeah, body it was There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape the tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. He's <sighs> coming back to haunt him now. You can't be happy with me! Well, that certainly was an interesting trial. Although I'm now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickman. Y las respuestas legales funcionan. Y así es como logramos escapar de la manera legal. Y eso fueron todos los finales de Brain. Escape the, escaping the prison Your remote end and stealing the diamond